estamos listos para continuar con nuestro programa Lo vamos a sumar al Facu, Hola, a nuestro Pacu. living Bienvenido Facu Kaila Hola, ¿No sí, más? Nuestro muy especialista bien. en deportes sí. Que nos ha traído para hoy una entrevista muy interesante Tremendo sí. contacto el que hiciste Facu Porque ya está conectado del otro lado Escuchen bien El campeón del mundo de pádel Esa. Es nuestro, es argentino Es mendocino Y es Germán a Quien ya le damos un fuerte Hola, aplauso Y la bienvenida a nuestro programa Germán, ¿cómo estás? Bienvenido Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, bueno, contentos de tenerte acá con nosotros y en primer lugar felicitarte por este logro tan bonito en tu carrera deportiva. Campeón del mundo. ¿Es un montón? Es muchísimo. <risa> sí, la verdad que sí, la verdad que bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la nota y bueno, sí, estoy muy contento. La verdad que para nosotros eh, fue muy difícil poder estar acá en este, en este mundial. Porque la verdad que, bueno, al realizarse en las vegas en Estados Unidos, para nosotros el, el costo era muy elevado. Por supuesto. Y bueno, eh, poder eh, levantar la copa y poder quedar campeones del mundo no es, no es un tema menor, así que bueno, estoy muy contento. Qué lindo. ¿Fue un deporte con el que te encontraste siendo ya quizás un poco más grande o desde chiquito ya te empezaste a formar en esto y a apostar 100% a, a lo que es el pádel? No, no, desde chiquitito, desde Ajá. chiquito que yo estoy con este deporte, a los siete años empecé a jugar, Mira. hoy tengo 37, claro, la verdad que son muchos años de, de pádel por, bueno, por mi familia, Ajá. por amigos que me llevaron a este deporte, pero sobre todo mi familia, mi papá, mi mamá, todos. Somos deportistas de, de este deporte, ¿no? Me encanta. Me encanta. Nos contaba el Facu, antes de, de salir al aire, Germán, que compitieron personas de muchísimas nacionalidades. O sea, estamos hablando de la Copa del Mundo, por Ajá. supuesto. No fue un torneo para nada sencillo. Se encontraron con muchísimas adversidades, con, con muchos desafíos. ¿Cómo lo vivieron? ¿Costó llegar y ganar esa final? Sí, la verdad que fue un torneo muy duro para nosotros. 16 países formaban parte de este claro. campeonato mundial. Y nosotros, bueno, en el torneo Open que se juega, que es el torneo abierto que se juega por parejas, que fue donde logramos el título, eh, nos tuvimos que cruzar con diferentes países, arrancando por Suecia, eh, seguimos después por Italia, mm. eh, México, y bueno, la final con el local de Estados Unidos, que era uh -huh. lo más complicado. Chao. Le ganaron al local, tremendo, no saben qué fiesta. Además de eso, jugar con el público en contra. Claro. Bueno, Germán, Olvídate. Este, saludarte, por supuesto, felicitarte, además, y este, preguntarte un poco por eh, un motivo especial que tuvo el torneo para vos, además de eso, que es que nació tu segundo hijo oh. estando allá. ¡No Sí, la verdad que fue, fue muy duro, fue muy duro, pero bueno, era algo que sabíamos que podía llegar a pasar. Uh, uh. La verdad que recibí el apoyo gigante de, de mi familia, de, de mi mujer, en la cual le mando todo, también aprovecho. Y, y fue muy difícil, fue muy difícil porque estando allá, el día de competencia que nos tocaba jugar con Francia, justo ese día, eh, me avisa mi esposa que, bueno, que había roto bolsa y, y fue muy duro porque la cabeza... Ah, realmente claro, las emociones a de piel. Claro, bueno y Sí, ahora... sí, fue, fue, fue duro, complicado, pero bueno, pudimos, pudimos pasar a la, a la próxima instancia y gracias a Dios salió todo muy bien. Lo, ¿Cómo lo se increíble. llama tu bebé, Germán? Salvador. Salvador, Salvador qué Salvador, precioso un nombre. Fue, bueno, bueno Copa del Mundo, sin Salvador, duda dedicada a la familia, brazo. tu señora, pero bueno, especialmente a él, ¿no? Exacto, claro, es toda una emoción. Y bueno, Germán, me imagino que va a jugar, por supuesto, este Salvador cuando tenga un par de añitos más. Y decirte que cómo sigue ahora tu, tu carrera a nivel profesional, qué torneos tenés planificados, cómo viene tu ficto. Primero que nada, sí, te digo que sí, que Salvador seguramente va, no. va a agarrarlo con, no, no, no, con la paleta de en la mano, ¿no? Nació con la copa, ¿sí? Seguramente, eh, bueno, mi hija Valentina, que mi hija tiene seis añitos, Ajá. mi hija ya tiene su paleta de pal, ah, su bien. paleta kit, la cual de vez en cuando jugamos un ratito ahí en la casa para divertirnos. Y bueno, con respecto al, al tema del calendario de este año, tenemos primero que nada torneos locales, acá en Mendoza, tenemos en la provincia de San Luis San Juan, uh -huh. en el cual, bueno, yo juego en, en primera categoría, y después eh, tenemos en mente algunos nacionales, algunos uh -huh. panamericanos de senior también, que es la categoría donde, donde competí en el mundial, en el cual seguramente formaremos parte de, de algún torneo de ellos. Bueno. Germán, estás obviamente un torneo, cualquier disciplina genera muchos nervios, mucho estrés. ¿Cómo lo vivís vos emocionalmente esa etapa de saber que estás en un torneo mundial y que sos el campeón obviamente? ¿Cómo se vive, cómo es ese equilibrio en la parte emocional y deportiva? Y la verdad que siempre siempre con nervios, o sea, siempre con nervios, más que nada, bueno, que íbamos a competir en un mundial, eh, eran... La verdad que es muy muy complicado, muy complicado porque, bueno, como comentamos recién, yo mi cabeza la tenía en el Mundial y claro. la tenía también acá en Mendoza por el nacimiento de mi hijo. Pero bueno, yo siempre los, los torneos eh, entro nervioso a la cancha, pero después, bueno, una vez que, que me suelto y, y que ya estamos en juego, me, me, me libero un poquito más. Pero la verdad que sí, y más jugar un campeonato mundial con el nombre que lleva... Es por por un de pádel, ¿no? Es un gran logro. Me imagino, Germán? sí, eh, perdón Facu, le hago una pregunta muy breve, que ustedes como profesionales del deporte deben estar recontentos de que el pádel últimamente ha crecido muchísimo. Ya no es solo juntarse a jugar al sí. fútbol con los pibes, sino es el partidito de pádel. Y está bueno porque permite que esta actividad se siga difundiendo y que siga creciendo. Sí, la verdad que en estos últimos tiempos, bueno, también un poco gracias a la pandemia, porque fue sí, uno también. de los deportes que, que nunca nunca cerraron las canchas de pádel. Y, y bueno, todo el mundo empezó a jugar al pádel, el que no podía jugar al fútbol, el que no podía juntarse con amigos y nada, se dedicó a esta disciplina. Claro y eso nos ayuda muchísimo, y el pádel hoy es furor, como en los 90, que, que había canchas por todos lados, bueno, hoy está pasando lo mismo, hoy estamos teniendo en Mendoza alrededor de 140 canchas claro, de blindes, entonces. las cuales, bueno, eh, no se veía mucho, y hoy es furor, el pádel ha levantado, y bueno, yo he tenido la suerte también de poder competir en el mundial en esta etapa, en esta etapa del pádel, que ha levantado muchísimo, y bueno muy contento muy bueno, contento por todo lo que está pasando con este deporte Hacerte Germán dos preguntas una vinculada a lo que mencionaste recién que bueno hay muchísimas canchas hoy en día pero se cambió la superficie se pasó del cemento que era hace unos años a estas canchas de blindex, que bueno sí. es eh, un deporte totalmente distinto ¿cómo te reinventaste para seguir en el máximo nivel? La verdad que fueron muchos años en los cuales eh, tuvimos que jugar en cemento y al cambiarnos la superficie eh, tuvimos que implementar otro tipo de juego Yo en realidad eh, mi, mi fuerte en esto Es un poco bueno, la velocidad y, y hoy en día eh, Tener que jugar en la superficie de césped sintético Que el juego es mucho más lento Mucho más, más vistoso uh -huh. Realmente ahora es donde, donde se ven los jugadores Porque antes eh, La cancha era muy rápida eh, El material de las paletas y todas Las pelotas Se hace un juego muy difícil pero yo creo que hoy con esta superficie ha tenido que cambiar mucho el, el juego, ¿no? o sea, más que nada en, en el juego mío y en el juego también de toda la gente, ¿no? Porque se hace mucho más difícil tener que jugar en esta superficie con los vidrios de blinde, donde la pelota resbala mucho, claro. por momentos se frena por los Y bueno, nos hemos tenido que reinventar con este, con este tipo de cancha. Claro, sin dudas. Germán, ¿seguís en Estados Unidos? ¿Cuándo volvés a, a Mendoza? No, no, estoy en Mendoza. Ah, ya estoy bien, Ya volviste. Sí, Perfecto. Dice, sí, sí, ya estoy en Mendoza. ¿No te sí, de dejaron unos días de vacaciones allá? No, no estaba desesperado no, por conocer a Salvador claro. quería, quería venir a conocer sí. a mi hijo quería claro. venir a conocer claro. a mi hijo La, la <ríe> verdad que bueno, la vuelta fue tremenda Porque tuvimos que hacer escala en Los Ángeles Escala en Atlanta claro. Y la verdad que estaba muy nervioso y muy ansioso Por por llegar acá a Mendoza sí, a conocer sí. a mi hijo ¿Fueron sí, jugadores del equipo Que aprovecharon para Para conocer otros países Que estaban ahí cerca Pero uh -huh. bueno, yo lo lo, lo único que quería era venir a conocer a mi hijo. Claro, me dan la copa, muchas gracias, te agradezco. Pero tengo un hijo que acaba de nacer en Chao, me voy. Exacto. Me tomo el primer avión que salga. Fácil, y sí, no, claro. no, preguntarle por su compañero, por Santiago. Mm. Este, bueno, vos ganaste la final por pareja, pero además eh, la Argentina perdió la final por equipos. Entonces hicieron un buen desempeño en ambas competiciones, en ambas disciplinas. Pero bueno, preguntarte por Santiago, por tu compañero, si había jugado con él, si era la primera vez allí en, en Estados Unidos donde jugaron juntos. Sí, la verdad que eso fue complicado. Fue la primera vez que nosotros nos juntamos para jugar un torneo Opa. porque nosotros jugamos el clasificatorio mm. en el cual, bueno, nosotros eh, clasificamos como pareja número uno eh, con Franco Polucci, mi compañero de San Luis, Ajá. y eh, Santiago Masochi clasificó como pareja número dos. Nosotros le ganamos la final a él y por un tema de visa, Franco no pudo viajar no mm. y terminamos formando eh, dupla con Santiago Masochi que la verdad que era la primera vez que jugábamos juntos, pero logramos adaptarnos bien y, y fuimos una pareja bastante, bastante sólida. Uh -huh. Tuvimos muchos partidos de por medio. Cuando se inicia el Mundial, nosotros arrancamos con Suecia, con Alemania, con México, que quizás son países que no son tan fuertes en este deporte. Entonces, bueno, ahí nos fuimos, nos fuimos acomodando como pareja. Qué desafío, ¿no? Porque uno se tiene que reconocer con el compañero, sí, Tenés que tener cierta química, cierta dinámica, esas miradas, es decir, sí. voy yo, vas vos. Es una coordinación eh, súper minuciosa la que tiene que tener sobre todo una pareja deportiva y que te hayas encontrado con este nuevo compañero y que hayan logrado ganarse la tiene copa, un plus. tiene un plus, por supuesto. Sí, sí, no solamente tiene un plus de poder habernos consolidado ahí como compañeros, sino que también lo que nos pasó es que los dos jugamos en la misma posición, yo jugaba de revés y yo toda, toda mi vida jugando de revés, pero bueno eh, yo había estado jugando algunos torneos acá en Mendoza, algunos torneos locales del lado de la derecha, y bueno, le pedí a Santiago jugar del lado de la derecha porque me sentía cómodo, bien y bueno fueron, fueron muchas las, las trabas que tuvimos y fue, fue muy difícil, la Qué verdad tremendo. Pero bueno, el aplauso Impresionante. Porque lo tenemos acá, campeón del mundo de pádel Es mendocino Es un gran orgullo para todos nosotros Así que te mandamos un beso gigante Y te agradecemos un montón Germán Por este ratito que nos dedicaste Ahora vaya full a, a cuidar a su salvador Y a seguir rompiéndola en el pádel Como lo viene haciendo Bueno chicos, muchísimas gracias por la nota La verdad que esto le hace muy, muy bien al pádel y me pone muy contento que, que sigan este deporte porque tenemos mucho para dar acá en Mendoza y, y con este deporte más todavía. Así Por que Muchísimas gracias y saludos sí. a todos. Dale, gracias, un, un placer, más, que más, que enorme. Un chau. chau. Está buenísimo poder darle discusión a estas actividades de las cuales quizás no se habla tanto sí, usted, en los programas de televisión, pero es cierto que el pádel ha crecido muchísimo, muchísimo sobre todo como decía Germán después de la pandemia, porque viste sí. que la cancha de pádel estuvo siempre. Además, claro, con respecto a esto del crecimiento, es que es un deporte que no necesita mucho esfuerzo físico, es decir, puede jugar sí. alguien grande como alguien chico. Sí, pues, eh, mi sí, papá, claro, papá rejuega al pádel. Mi papá es joven, ¿qué <risa> eso? <risa> <risa> no, no lo voy a matar, no sabe lo que juega el pádel mi viejo. Este...